Un hombre que no te quiere perder hace estas cinco cosas. Cuando un hombre realmente te ama, te quiere, te aprecia, te valora, te estima, de alguna manera alinea toda su agenda, alinea sus pensamientos y creencias con tal de que tú te quedes a su par, porque para él tú eres muy valiosa, eres muy importante y quiere hacer un proyecto de vida contigo. Hola, ¿qué tal? Este es Marco. Y si este video te gusta y lo terminas de ver hasta el final, por favor déjame un corazón de color rojo al final de los comentarios. De tal manera sabré que este video te encantó. Y este video también, aunque dedicado a mujeres, también funciona en un hombre que quiere saber si una mujer lo ama, lo estima y lo valora. Así, antes de empezar con este video, quiero, su quiero sugerirte que te suscribas a este canal Tevilifers, donde somos más ya de un millón de personas. Así, si tú quieres saber cuáles son las cinco cosas que hace un hombre cuando no te quiere perder, entonces, quédate hasta el final y ve estas cinco cosas que tengo para ti. Número 1. Lo primero que un hombre realmente valora y atesora es tu compañía. Y lo que mayormente le interesa es complacerte en la cama. Esto significa que él está preocupado en tu bienestar, está preocupado en tu satisfacción y en el disfrute, que al final se traducen como él te trata, te acaricia, te besa, te escucha. La actitud de un hombre que realmente está interesado en complacerte, en que tú disfrutes, es que le presta mucha atención a darte caricias antes del coito. Le interesa disfrutar le interesa conversar contigo, le interesa las caricias profundas, le interesa pasar más tiempo acariciando tu piel, más tiempo contemplándote. Es más, él te va a pedir que enciendas la luz de la habitación. Cuando un hombre realmente no tiene ningún interés en conservarte, no tiene ningún interés en tenerte a su lado, pues regularmente tendrá, una, tendrá un comportamiento más Agresivo, más rudo Porque le da igual que te quedes Le da igual que estés aquí con él Porque al final lo único que le interesa a él Es satisfacer sus necesidades Y si te quedas, si te gustó Si no te gustó, a él le importa poco Pero un hombre que realmente te ama Un hombre que para él significas mucho A él le va a interesar No solo darte bonitas caricias Antes de llegar al punto De la penetración Sino que también le va a interesar Darte caricias, conversación, charla Después del coito, porque al final, él va a estar tan interesado en que tú estés complacida y que quieras más con él, que se esforzará en que tú vengas y lo busques más, regreses con él, de que alguna manera tú estés incentivada a buscar más de esa experiencia con él. Número 2. Te dice que te ama. Una de las cosas más importantes que debes entender es que un hombre cuando no le interesas realmente no va a expresar sus emociones, va a ser totalmente estoico en ese aspecto porque sencillamente las emociones que él pueda transmitirte y los sentimientos que pueda estar experimentando son ausentes, si no lo siente no lo dice y cuando realmente lo siente, cuando está ahí latente en su alma lo va a querer expresar porque sabe que de decírtelo tú también serás recíproco con él y finalmente el adhesivo que une a las dos personas será cada vez más potente entre los dos, es decir, entre él y tú. Por lo tanto, cuando él realmente está tan interesado en que tú te quedes, cuando legítimamente él te quiere conservar a su par y te quiere presentar a su familia y te quiere tener a su lado, te dice que te ama, te lo repite y te lo comenta para que nunca se te olvide. Y obviamente este comportamiento siempre va a estar a la par de acciones, que avalen y que respalden estas palabras porque de poco le vale decirte que te ama si no hay acciones que realmente prueben estas palabras. Al final Él te lo va a decir, te va a decir que te quiere, que te ama, pero también va a destacar tus virtudes, va a destacar aquello que realmente le gusta de ti, va a destacar aquello que lo fascina y te lo va a decir. A veces no hace falta decir te amo, sencillamente decir me gusta tu forma de ser. Número 3. Toma en cuenta tu opinión. Un hombre que realmente te quiere, te ama, te estima, va a tomar en cuenta tu opinión porque cada cosa que él vaya a hacer en su vida sabe que va a afectar una parte de la tuya. Esto concretamente se traduce en que no va a tomar decisiones que sabe que son lesivas para ti o que tú no estarías a favor, tú no aprobarías. Tomar en cuenta tu opinión en cosas clave hace... Ver que él te tiene en sus planes, te hace darte cuenta, que él te tiene integrado a todas aquellas cosas que quiere realizar y que no las desea hacer solo, las quiere hacer contigo. Obviamente esto no significa que tomará tu opinión en muchas cosas que son totalmente tribales y que tienen que ver con él, pero aquellas donde tú te puedes ver afectada, él ahí sí que toma en cuenta tu opinión va a tomar tu opinión sobre tomar un trabajo que, la, que lo podría alejar de ti tomaría en cuenta tu opinión si eso supondría alejarse de sus hijos cuando él está interesado en quererte en amarte en estimarte en muchas ocasiones va a tomar en cuenta tu opinión porque sabe que algo de lo que él va a hacer te va a afectar número 4 hace cosas que no le gusta por ti y esto es cierto muchas veces Entendemos y hemos sido de alguna manera inculcados a pensar que no existe sacrificio dentro de las relaciones cuando realmente sí que las hay. Muchas veces por amor tenemos que sacrificar ciertas cosas y hacer o dejar de hacer ciertas actividades en complacencia del otro. Esto no significa que voy a dejar amigos, no significa que voy a dejar familia, no significa que voy a dejar metas o voy a dejar... ...mi carrera por complacer a la otra persona, no. Pero hay cositas que de pronto sí son sacrificios. Por ejemplo, a él puede que no le gusten tus hermanas. A él puede que se sienta incómodo las amistades que tú tienes. Pero aún así, a pesar de que se siente incómodo, no tiene reparo y no le preocupa... ...y no pone peros para cuando tú haces alguna fiesta o haces algún tipo de reunión con amigos... ...y las personas que él con las que él no se siente contenta, pues... Las acepta, crea un halo de diplomacia y finalmente pues se lleva bien con ellos a pesar de que no son de su agrado. Las cosas que él puede llegar a hacer por ti son tantas que no le complacen, no le gustan, pero si sabe que con eso te puede tener a su lado, las va a hacer. Dejará de lado ciertas cosas para hacerte un espacio y eso es algo que realmente se ve manifiesto en una relación cuando la otra persona, cuando él hace cosas que no le gusta por ti, es que también está dispuesto a experimentar un poco de incomodidad, un poco de sufrimiento, a cambio de que tú vivas bien. Obviamente esto no significa que vaya a ser un sacrificio monumental, como lo dije anteriormente, dejar una carrera, dejar de ver amigos, e incluso negarse a sí mismo. Pero hay cosas que sí que es cierto que son coherentes y sí las va a hacer con tal de verte feliz. Número 5. Procura tu bienestar. Quizás... La definición más interesante para el amor es que el amor procura el bienestar mutuo de las personas que están involucradas. Busca el bienestar tácito de las dos personas. Un hombre, cuando te ama, cuando no quiere perderte, siempre va a buscar tu bienestar. Siempre se va a ocupar de que estés bien mental, psicológica y físicamente. Con lo cual te va a animar a que hagas deporte, te va a animar a que vayas al doctor, te va a animar a que comas bien. El lo psicológico también te va a apoyar para que vayas con el psicólogo, te va a apoyar para que te sientas apoyada, te sientas querida. Y cuando tienes un conflicto, una crisis, estará ahí para ti. A pesar de que haya hecho planes, a pesar de que tenga muchas cosas que hacer, si tú estás pasando por una crisis que necesita la atención de él, él la va a hacer, él va a estar ahí, él va a procurar estar ahí para ti pero cuando un hombre realmente no tiene interés en ti, va a ser totalmente insensible a tus necesidades y en concreto se va a hacer a un lado o va a decir que tú realmente estás exigiendo demasiado. Finalmente son cosas que tú debes tomar en cuenta para poder darte, darte la tarea de hacer notar que alguien te quiere o no te quiere. Cuando un hombre no te quiere perder, Siempre, siempre va a buscar tu bienestar Espero que este video te haya gustado y espero que lo hayas visto hasta este punto Y por favor, déjame tu corazón rojo Antes de irme, quiero sugerirte dos videos increíbles que edité recientemente Y se llama El hombre que te ama, de verdad nunca dice estas tres cosas Vamos a tocar un tema interesante, muy picante, muy bonito en ese video Y te dejo otro segundo video que se llama un hombre que te ama y te valora hace estas dos cosas. Te van a encantar, te los dejo al final de este video y también te animo a que me des tu manita arriba, te suscribas a este canal y nos veas en futuros videos. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en próximas publicaciones.